Elon Musk pudiera ser el presidente en el norte y los precios del gas y el petróleo de Rusia no tendrían techo, techo para 2023. Son algunos pronósticos que ha lanzado un reconocido diplomático de la federación en las últimas horas. Les tengo todos los detalles. Se teme una escalada entre Serbia y Kosovo. La OTAN ha lanzado un ultimátum. El presidente Buczyk de Serbia ha lanzado la orden a sus tropas de estar preparados en modo de combate. Deseo informarles de que efectivamente nos encontramos en una situación difícil, pero daremos el máximo. Nos preocuparemos de cómo preservar la paz y la estabilidad. Y no solo eso, de cómo protegeremos a nuestro pueblo en el norte de Kosovo y Metogia. China envía más de 71 aviones cerca de la frontera de Taiwán. Según medios locales chinos, esto lo hacen en respuesta a los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y la isla recientemente. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está todo el contexto de las noticias para hoy, aquí en Noticias de Última y Noticias internacionales Mundo. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Se va acabando el año y se vienen pues los saludos de gobernantes a sus pueblos, pero dentro de todos los pronosticadores nos llama la atención que alguien desde un alto cargo en Rusia se lance a advertir cosas como lo ha hecho el expresidente de la federación. Les hablo de... Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, que en las últimas horas y durante muchas semanas ha sido fuente de información para los medios de Davos y los medios occidentales. El ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia está pronosticando la ruptura del organismo conocido como la Unión Europea y de paso dio un vaticinio de que se pudiera presentar un conflicto civil en el país del norte, como se lo digo, lo dijo el funcionario de la Federación recientemente enviando algunos mensajes de Año Nuevo en su país, en la Federación. Además de esto que les estoy hablando desde Dief se aventura a decir que los estados de california y texas que en estos momentos están viviendo una de las más delicadas nevadas de los últimos tiempos estos dos estados se estarían convirtiendo en países independientes y da como un hecho la elección de Elon Musk como presidente del país que dirige el demócrata esto lo hizo el diplomático enviando un mensaje a occidente de un nuevo feliz año augurando que se vienen muchos problemas para el bloque y para el norte en el mensaje que escribió en la cuenta de Telegram, el viceconsejero de seguridad ruso dice que se suma a todos los que les gusta hacer predicciones ante la llegada de Año Nuevo, donde muchos expertos exponen sus planteamientos futuristas o hipótesis de lo que va a pasar el próximo año 2023. Dice Medvedev compitiendo para sugerir las más inesperadas o incluso absurdas hipótesis. Así que el hombre prosigue su hilo diciendo que contribuyamos también en su canal de Telegram y ha proporcionado. El expresidente de Rusia 10 puntos que podría tener peso y realidad para el nuevo año 2023 Dice Medvedev que referente al precio del petróleo podría llegar incluso a los 150 dólares el gas a 5 mil dólares los mil metros cúbicos. Asimismo Medvedev vaticina el regreso del Reino Unido al bloque europeo y la posterior ruptura de la misma zona de euro. En este mismo sentido el viceconsejero de seguridad de Rusia habla de que en el 2023 Polonia y Hungría capturan la región occidentales de la antigua Ucrania Medvedev habla en su mensaje de Telegram sobre la construcción del de cuarto Reich sobre la base de Alemania y sus satélites aliados y un posterior conflicto de esta unión con Francia así como también Medvedev menciona la división de Europa y la partición de Polonia, dedica uno de los párrafos Medvedev a una entrada separada a la separación de Irlanda del Norte al Reino Unido y su unión a la República de Irlanda según la reseña TAS. los pronósticos también incluyen un conflicto civil en el norte, California y Texas, convirtiéndose en países independientes. La elección de Elon Musk como presidente y el rechazo del euro y el dólar como monedas de reserva global. En conclusión, Medvedev deseó a sus amigos anglosajones y a sus aliados un feliz año nuevo desde la cartera de la defensa en la federación. Estas son las noticias que están marcando la pauta en las últimas horas tras la advertencia de una operación militar de la OTAN en la frontera entre Serbia y Kosovo. El presidente de Serbia, Aleksandr Bucic, ha dado la orden a su ejército de estar en un alto grado de preparación para el combate. La medida fue dada a conocer por el mismo ministro de Defensa, Milos Musevic.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 here. Asimismo, aseguran defender la ciudadanía y prevenir el terror contra los mismos donde quieran que vivan. Mientras tanto, el ministro del Interior en las últimas horas, el ministro del Interior serbio, Bratislav Gasic, afirmó que una orden del presidente del país manda a poner en completa preparación para el combate a todas las unidades del Ministerio del Interior, agregando que pasarán bajo el mando del jefe del Estado Mayor y ocuparán las posiciones previstas en el plan operacional. De acuerdo con las órdenes del presidente y comandante en jefe, de... Del ejército de Serbia, he ordenado poner en completa disposición combativa a todas las unidades del Ministerio del Interior de Serbia: gendarmería, unidades especiales antiterroristas y brigadas policiales. Deben ponerse inmediatamente a disposición del comandante del ejército y ocupar las posiciones que se les asignen. Este lunes, el mandatario prometió defender a los serbios que viven en las regiones de Kosovo y Metogia, en medio de tensiones entre Belgrado y Pristina. Destacó que nos encontramos en una situación difícil. Pero lo haremos todo para preservar la paz y la estabilidad en este contexto. Manifestó también la intención de defender a nuestro pueblo en el norte de Kosovo y Metogia, agregando que después de los albaneses, elevarán su estado de preparación combativa y tomará todas las medidas para la protección de nuestro pueblo y la salvación de Serbia, es lo que ha dicho en las últimas horas el funcionario del gobierno de Alexander Buxik. Noticias Internacionales Taiwán detectó 71 aviones chinos de los que 47 cruzaron la línea media, es lo que están diciendo los medios eslavos. Taiwán denunció en las últimas horas que decenas de buques y aviones del ejército de China operaron cerca de su territorio, incluso algunas aeronaves cruzaron la línea media. De acuerdo con un comunicado publicado este lunes por el Ministerio de Defensa de Taiwán, 71 aviones y 7 buques de guerra del Ejército Popular de Liberación fueron detectados cerca de la isla, la cartera castrense especifica que del total de 47 aviones detectados atravesaron entre las 6 horas locales del domingo y las 6 del lunes la línea media del Estrecho de Taiwán y entraron en la parte suroccidental de la zona de identificación de defensa aérea de la isla. La nota precisa que había 12 aviones de combate chinos, J-11, 18 tipo J-16 y 6 casas sub-30. Esta división funciona como una frontera no oficial pero tácitamente respetada por China y Taiwán que viven en una continua disputa debido a los intentos separatistas dentro de la isla que Pekín considera como parte de su territorio. Como respuesta a la presencia militar china, Taipei despegó cazas, barcos de guerra y usó misiles terrestres para monitorear las actividades del ejército chino. Esto ocurre un día después de que el ejército de China informara de que llevó a cabo patrullajes de preparación para el combate y simulacros de ataque con potencia de fuego cerca de Taiwán en respuesta a la actual escalada de colusión y provocación del norte y Taiwán. China responde a la provocación de Estados Unidos con maniobras cerca a Taiwán. Esto es lo que están publicando los medios chinos. Asimismo, China considera Taiwán como parte de su territorio. A pesar de que los taiwaneses se gobiernan como una nación desde 1949 con sus propios ministros y una política nacional y de exteriores propia, independiente de China continental, China acusa al gobierno de Biden de distorsionar permanentemente el principio de una sola China, vendiendo equipos a los separatistas taiwaneses lo que conforme a Pekín pone en un grave peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y aumenta el riesgo de una confrontación militar entre China y Occidente. El martes la Cancillería China recordó el reconocimiento y el consenso internacional del principio de una sola China. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, reafirmó el gobierno de Xi Jinping en las últimas horas.